Hola, soy Elina Quevede, socia en Score Three Angels, una red de inversión ángel que invierte en mujeres y otros entre emprendedores subrepresentados. Gracias por acompañarnos. Seré la moderadora de la conversación de hoy sobre el tema inversión en las mujeres de la iniciativa Innovación Mundial por Medio de la Ciencia y la Tecnología, o Just Tech Connect. Las inversoras están encabezando el esfuerzo por aumentar el acceso a capital, recursos y redes para las emprendedoras. Este modelo de inversión con lente de género demuestra que las mujeres pueden ser tan capaces de éxito como sus contrapartes masculinos con su startup. Les recordamos que pueden unirse a nuestra conversación enviando sus preguntas o comentarios a través del chat ubicado al lado del reproductor de video o bien en Twitter utilizando el hashtag. Y si han organizado un grupo para ver el programa, envíenos sus preguntas y una foto de su grupo para la oportunidad de um, ser presentados con el hashtag JustTechConnect. Me gustaría comenzar por dar la bienvenida a nuestras expertas panelistas. Me acompaña Gwen Edwards, inversora ángel y copresidente del Agile Resource Institute, líder en la educación sobre inversión en primeras etapas de los negocios. También me acompaña Elisa Freja, fundadora de Ruomena, una plataforma que apoya el ecosistema emprendedor Medio Oriente y Norte de África, empoderando y educando a las inversoras y emprendedoras. Y en el chat, nos acom en el chat para ayudar a contestar sus preguntas y compartir enlaces a recursos, nos acompaña Cristina Tamer, oficial de programa en VentureWell. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Mientras esperamos las preguntas del público, quiero dar comienzo a la conversación explicando qué es lo que significa la inversión con enfoque de género para cada una de nosotras y por qué nos parece importante. Comienzo yo. Para mí, la inversión con lente de género es la integración intencionada del análisis de género en la tesis de inversión. Esto puede significar cosas distintas. Puede dependiendo de la persona, aumentar el acceso al capital a través de las microfinanzas, por ejemplo, aumentar el acceso a capital para gerentes de los fondos de riesgo. Para otros, significa un análisis de toda la cadena de valor de la empresa, evaluando la junta directiva, los directores y gerentes, y ver cómo se aprecian a las mujeres dentro de ese, esa cadena. Para otros, significa un análisis de los productos y servicios de la compañía para ver si resuelven problemas para la mujer en el mercado. Por ejemplo, puede tratarse de un novedoso producto de inteligencia artificial que incorpora las características de las mujeres u otros grupos que normalmente no se consideran a la hora de desarrollar ese software para asegurar la inclusión en todos estos aspectos. Y para contestar la pregunta original, esto es importante porque permite dar lugar a, a realizar posibilidades en, en otras partes del mundo donde esto no se considera normalmente y aumenta las oportunidades para los inversores también. Básicamente, se trata de descubrir ideas que de otra manera no se encontrarían. Y esto significa mayor rentabilidad para los inversores. ¿Cuén? ¿Qué dirías? Bueno, a mí me encanta este tema. Yo me he centrado a, en el tema de género y nuestro impacto en el mundo empresarial durante muchísimo tiempo. Hace 12 años empecé a participar a través de un par de organizaciones y allí me di cuenta de que incluso en Silicon Valley, las mujeres tienen mucha dificultad para obtener acceso al capital. Y sabemos que es problemático a nivel mundial. Yo siempre me he centrado en permitirles a las mujeres obtener ese acceso a capital, encontrar los recursos, invertir en ellas, simple, uh, mayormente a través de semillas doradas. El, el esfuerzo sirve para demostrar que las mujeres son excelentes líderes. Y pueden dar grandes retornos a los inversores. Tenemos que ajustar nuestra óptica. Encontrar empresas lideradas por una mujer o que tienen una fundadora que es mujer o que ocupe un cargo ejecutivo. Eso es lo que estamos buscando. Y cada vez más estamos encontrando esas empresas conducidas por mujeres. Excelente. Elisa, ¿puede decirnos qué opina? Sí, por supuesto. Para nosotros, esa óptica de género uh, nos llegó por casualidad. Queríamos empoderar a las mujeres como inversionistas, porque sabíamos que no iban a tener ese sesco, inconsciente y que tenderían más a invertir en las startups conducidas por mujeres que un grupo de capital de riesgo que principalmente era de hombres. Y es así, al año ya teníamos un 40% de la cartera um, con empresas con fundadora y no lo habíamos diseñado así. Estábamos buscando las mejores inversiones pero resultamos tener una cifra muy alta. Es así como empezamos con ese enfoque de género, empoderando a las inversoras. Ahora nuestro enfoque es más directo, porque sí logramos demostrar nuestra teoría, pero en la región en la que trabajamos todavía no se estaban incorporando mucho las mujeres del lado de la inversión y queríamos corregir eso y identificar a aquellas empresas con, por lo menos, una fundadora y con un porcentaje suficiente de patrimonio o capital en la empresa. Sí, en Score 3 estamos viendo a ambos lados también. El lado empresarial, donde queremos encontrar a las emprendedoras, invertir en ellas. Y del lado de la inversión, queremos también aumentar el número de mujeres inversionistas en el lado de la tecnología, porque sabemos que los inversionistas tienden a invertir en personas similares, y es así. Gracias a las dos por sus comentarios. Um, más adelante, vamos a ver los resultados de la encuesta. Pero primero, quiero preguntarle a las panelistas, ¿Cuál es su enfoque en la inversión del lente de género? ¿Y cuáles son las oportunidades y desafíos? ¿Cuáles son las estrategias que han empleado en la inversión con lente de género? Bueno, mucho tiene que ver con el método en que hacemos contacto con los negocios y luego la debida diligencia. Buscamos un impacto social, pero yo diría que tenemos nuestro aspecto de, de capital de riesgo, porque estamos buscando compañías con mucha rentabilidad, con un efecto de demostración. Cuando contesté la pregunta anterior, no dije que nuestro lente está buscando a esas superestrellas talentosas. Y estamos viendo un número cada vez más grande. Y cuando buscamos compañías um, diversas en términos de etnicidad y género, los resultados son muy ricos. Los datos demuestran que allí donde existen mezclas, de um, etnicidad y género, los, los resultados son mejores. Esto se ve al lado de las juntas directivas y es algo que se traduce también a los equipos directivos. Nos centramos mucho en ciertos criterios iniciales y esto en todos los dominios. Puede ser software, tecnología médica, cualquier ámbito en los que estén trabajando mujeres de gran talento. Y luego también hay personas que presentan sus solicitudes, vienen a vendernos su idea y siempre explicamos que buscamos diversidad en el equipo. A veces la compañía está a punto de contratar a alguien y podemos darle ese empujoncito. Obviamente, la persona tiene que tener el talento necesario. Pero estamos viendo aquí un impacto debido a la mayor conciencia. Y estamos viendo reacciones muy positivas ante estas empresas conducidas por mujeres. Estoy de acuerdo. En algunos espacios vemos que hay un problema en cuanto a las solicitudes. que o que no hay personas o no hay um, empresas suficientes, que es un problema de oferta. Pero no es así. Cuando lanzamos nuestro grupo Ángel, vimos que sí había un amplio grupo de empresas con ideas excelentes. La oferta sí existe y es muy emocionante encontrar todas las posibilidades que existen. Elisa, ¿cuál es su enfoque en la región de Medio Oriente y Norte de África y cuáles son sus desafíos y oportunidades? Bueno, para agregar algo, uno de los desafíos principales para invertir en las mujeres en la región es principalmente. Eh, problema de encontrar las empresas. Inicialmente, estuve trabajando con todas las empresas de capital de riesgo, cuyos socios eran todos hombres. Cuando empezamos, había solo dos inversoras de capital de riesgo en la región. Ahora hay ocho. Eso nos emociona. Pero tuvimos que hablar con estas empresas de capital de riesgo y preguntar, bueno, ¿cómo están encontrando estas empresas en las que invierten? Porque de las 20 empresas en la cartera, no hay ninguna mujer, ni fundadora, ni ejecutiva. Utilizamos los mismos canales. Pero primero, como nuestra marca, sí se centraba en las mujeres, las mujeres o los grupos guiados por mujeres no tenían miedo de acercarse a nosotras y eso nos ayudó. Segundo, hicimos un esfuerzo especial por crear condiciones de igualdad para todos. Queríamos encontrar startups. Dirigidas por mujeres como los canales tradicionales no las atraíamos formamos grupos de Facebook celebramos eventos especiales utilizamos los medios convencionales todos para vender nuestra marca y hacer publicidad para que um, para lograr hacer contacto alcanzar a esos negocios dirigidos por mujeres ese fue el primer desafío pero lo superamos. Para que se hagan una idea, lanzamos una, un acelerador llamado Momentum de solo cuatro startups. Recibimos 175 solicitudes como nuevo acelerador. Esto no lo esperamos para nada. Era inédito en la región recibir 70, 175 solicitudes de empresas conducidas por mujeres. Y creo que es porque somos una marca que atrae a las mujeres. Increíble y enhorabuena. Por cierto, eso es muy necesario. Y es interesante, como dices, el capital social puede representar un obstáculo a la obtención del capital. Las personas necesitan ese, ese punto de entrada. Y los métodos normales de alcanzar a las empresas de capital de riesgo, lo que necesitan es un contacto, un punto de contacto, alguien que les puede guiar, presentar. Lo que hacemos en Score 3 es crear condiciones más democráticas. Nosotros recibimos solicitudes sin presentación previa o recibimos llamadas en frío y vamos a dar la misma oportunidad a todas las solicitudes. Estoy de acuerdo, Elisa. Gracias a las dos. Ahora vamos a revisar la pregunta que se hizo ayer y hoy presentamos en las redes sociales la pregunta, la cual fue, ¿qué aspecto de la inversión con lente de género más le emociona? Pueden ver los resultados en la pantalla. La primera respuesta fue aumentar acceso a capital para las mujeres con 31%, seguido por expandir oportunidades empresariales para las mujeres con el 28%, y luego empoderar a la mujer en la fuerza laboral con el 25%. Gwen y Elisa, ¿qué les parecen los resultados de la encuesta? ELISA Bueno, no me sorprende qué es lo que ¿Les emociona en cuanto a la inversión con enfoque de género? Pues, se esperaría esta respuesta. Las personas quieren empoderar a las mujeres a través de ese tipo de inversión, creando un mundo más igualitario. Eso les emociona. Porque así la estrategia, toda la experiencia, resulta más agradable. Sí totalmente de acuerdo y así se empodera la próxima generación. Nuestras hijas e hijos también. Esto nos da un modelo a, a seguir. Esto es otro aspecto importante. Vamos a ver las preguntas de nuestro público virtual. Una pregunta fue, ¿qué tendencias se están viendo en los mercados emergentes en, en cuanto a la inversión caliente de género. Elisa. Sí, pues mucho se puede decir acerca de los mercados emergentes. Para empezar, no tenemos el lujo, por lo menos en Medio Oriente, de contar con un solo mercado grande. Tenemos que coordinar con otros mercados, cruzar las fronteras para poder crecer y encontrar la rentabilidad que que se busca. Y como no tenemos ese lujo, tenemos la dificultad de encontrar un buen negocio. No se trata de un mercado saturado. Algunos empresarios en, en Arabia Saudita, en Jordania, en los Emiratos Árabes Unidos, pero tenemos que ir a cazar los buenos negocios. Y sí surgen ciertos sesgos inconscientes, pero la prioridad siempre es lograr esa buena inversión. No tenemos el lujo de ser tan exigentes como se podría ser en un mercado más grande, pero aún así podemos aplicar el enfoque de género. Y en términos de los porcentajes, sí, las mujeres se encuentran en la minoría, pero las cifras son más altas. Um, que en Estados Unidos, incluso, en cuanto a la inversión en sus primeras etapas. Y debemos tener orgullo, sentirnos orgullosos de eso, a pesar de no tener un mercado tan grande ni contar con tantos emprendedores. Pero en términos de porcentaje, sí, hay más mujeres porque no tenemos el lujo de, de ser chauvinistas, um, sexistas. Bien, nos llegó la pregunta siguiente. ¿Cuáles son las diferencias grandes que han visto en las startups guiadas por mujeres comparado con las guiadas por hombres? Gwen. Por cierto, Elisa, quería decirle que hice un taller de 10 días en Jordania hace dos y medio, tres años. Por tanto, conozco un poquito la región, sus desafíos, todo pasado en el tema de la mujer. Llevamos a 10 mujeres de Estados Unidos y se reunieron con 10 mujeres de Jordania para este programa de 10 días. Por eso me emociona tanto saber de esta mayor actividad empresarial de parte de las mujeres en la región. Bien, quería comentar sobre la pregunta de, de cómo son diferentes las empresas lideradas por mujeres. Es interesante. Por un lado, hay muchas similitudes, pero sí hemos detectado un par de cosas. Hemos visto que las mujeres tienden a tener más cuidado con el dinero a la hora de, de gastarlo. Y esa es una ventaja. Por eso pueden producir mayor rentabilidad cuando guían las empresas o cuando hay mujeres en las juntas directivas. Y a nivel empresarial vemos que son más cautelosas, no piden tanto dinero como realmente necesitan. Esa es una desventaja. Es una mezcla y como somos conscientes de esto, intentamos asesorar a las mujeres para que sean un poco más agresivas a la hora de pedir recursos financieros. Pero existe esa sensibilidad. Entienden que el capital es algo de gran valor y debe utilizarse con mucho cuidado. Las mujeres tienden a querer construir un negocio con empleo impacto, aunque no se trate de un negocio de impacto social, pero quieren construir algo de que tenga un impacto de largo plazo. Tienen a pensar en términos de 10 años, 15 años, mientras que la tendencia del hombre es lanzar una empresa porque quieren dinero y ya están buscando la salida a los tres o cinco años y quieren volver a hacerlo de nuevo. Quieren ser un empresario en serie y tener una serie de éxitos. Es interesante, nadie va a rechazar una excelente oportunidad de salida, pero el nivel de interés en construir algo de más largo plazo tiene que verse más entre las mujeres. Es un, una cosa que me pareció interesante. Las mujeres muchas veces están buscando la forma de integrar otros factores, piensan en el impacto de la empresa sobre la comunidad en la que operan, son excelentes líderes en términos de la construcción de, de equipos. Pero las diferencias radican principalmente en las actitudes en torno al capital. Y eso lo tomamos en cuenta porque deben contar con capital suficiente para no quedar demasiado vulnerables. Es muy bueno poder establecer los términos y tener mayor, la mayor influencia en, en la negociación posible. A la otra diferencia que vemos es precisamente en la salida. Queremos que las mujeres defiendan más fuertemente su empresa, el valor de la empresa. Um, eso es algo que estamos haciendo en toda la cadena valor, de valor, de principio a fin. Sí, y muy interesante. Gwen, mencionaste que las mujeres tienden a pensar en objetivos de largo plazo, en el impacto. Y esto es muy importante porque estamos en una en un mundo ahora donde se busca la gratificación inmediata. es importante tomarse el tiempo y pensar en términos de 20 años, 30 años. Gwen, pregunto, ¿los inversionistas tienen ese, ese apetito para inversiones de tan largo plazo y, y los problemas que buscan resolver las mujeres? Excelente pregunta existen nuevas formas de pensar en cuanto a cómo estructurar una inversión. Y creo que mucho depende del inversionista, el, del individuo. Muchos inversionistas, inversionistas tienen un horizonte de más corto plazo. No quieren una oportunidad de más largo plazo porque quieren ver los retornos cuanto antes para volverlos a invertir. Por eso, he um, trabajado, y esto independientemente de, del grupo Golden Seeds, pero lo que estamos haciendo es definir esa diferencia entre el, el retorno o la salida. Todos están hablando de la salida. Diferenciar entre la salida del inversionista y la salida del emprendedor. Hoy se tiende a pensar que son dos cosas integradas, que el inversor obtiene su dinero cuando llegue el, el evento de liquidez, la venta de la empresa. Pero ahora es posible separar las dos cosas. Es una nueva forma de pensar. ¿Cómo se puede estructurar la inversión de tal manera que el inversor pueda recuperar su inversión más cierto retorno en un momento dado se estructura como porcentaje de ingresos o se puede estructurar en términos de dividendos o pensarlo um, como una, un préstamo con cierto nivel de interés. Existen distintas maneras de estructurar la inversión. Y la búsqueda de distintas alternativas en términos de la rentabilidad surgió del espacio de la inversión social, en que normalmente la persona jamás va a enviar o va a vender su empresa a una corporación grande. Precisamente quieren romper con ese paradigma. Pero claro, querían también obtener su retorno sobre la inversión en ese sector. Hoy, más que nunca, es muy eficaz en términos de costo lanzar un, un negocio, sobre todo en software como modelo de servicio que genera ingresos. En ese caso, los márgenes y, y oportunidades de crecimiento de ingresos son importantes. Entonces, pueden pensar no solo en venderle capital en la empresa lo cual es costoso, pero pensar en términos de los ingresos, porque una vez que lleguen los ingresos, sería posible ya devolverle dinero a los inversionistas, muchos de los cuales estarían encantados de duplicar su inversión a los cuatro años. No necesitan que se multipliquen por un factor de 10. Es una nueva forma de pensar y es muy interesante para las mujeres, inversionistas, emprendedoras, por todos los motivos que acabamos de explicar. Y aparte de las inversiones financieras, ¿qué es lo que necesitan las emprendedoras para tener éxito con sus empresas? Y qué es lo que las organizaciones les pueden brindar, empezando con Gwen. Bueno, hemos visto que es importante la, la mentoría para mujeres y hombres también. Pero las mujeres agradecen mucho poder consultar con una mujer. Claro que hay espacio para ay recibir ayuda de los hombres también, pero es excelente saber que, la mentora, pues como ya ha vivido lo mismo en carne propia, puede dar consejos más acertados. Muchos emprendedores me han dicho que es esencial contar con esa mentoría de parte de varios mentores. Alguien que realmente cree en la persona y, y desea su éxito, que tienen confianza en uno, alguien que puede, dar una respuesta rápida a las 11 de la tarde. Alguien que puede también ayudar con una estrategia o una sesión de planificación estratégica. O si ha llegado la hoja de términos, simplemente quieren que alguien les aconseje. ¿Eso está bien? O, o me están engañando. Se trata de contar con un mentor de confianza y una red que permite conocer a otros otras emprendedoras para compartir ideas. Gracias, Gwen. Bueno, ahora tenemos un pequeño, un corto video que mostrarles. Las empresas lideradas por mujeres se están convirtiendo en una fuerza para la prosperidad e innovación en todo el mundo. A ver, miremos. En los últimos 10 años, el, la cantidad de mujeres en la fuerza laboral ha aumentado en el mundo por 250 millones. Y eso sigue en aumento. Comparado hace un cuarto de siglo atrás, más mujeres y niñas entran a la universidad, lo cual les da mayor oportunidad de crear empresas y también están aumentando o mejorando los mercados. En el 2012, como 126 millones de mujeres estaban empezando empresas y otras gerenciando las ya establecidas. En Estados Unidos, únicamente, las mujeres están iniciando 1,200 empresas al día y empleando a 8 millones de personas, generando más de trillones de dólares. En esto y están generando un marco para las jóvenes y mujeres para que puedan entrar a la fuerza laboral y a las empresas e inversiones. En los países desarrollados, aún tienen casi la mitad de la tendencia que los hombres para generar empresas. Las mujeres necesitan más mentores mujeres, el mismo acceso a capital que los hombres, y una percepción cambiante de que el ser gerente de empresa o dueños de empresa no es algo masculino. Y que las expectativas no solo son de que ella quede en casa y puedan entrar al trabajo. Cuando lo hacen, se benefician a sí mismas, a sus familias y a sus países. Las cifras lo demuestran. Cuando apoyamos a las mujeres en el negocio, la economía mejora. Para aquellos de ustedes que recién se nos unen, están observando la G-Stay Connect Conversación. Yo soy Helena Queveda y tengo aquí a Gwenton y a Elisa Freja. Y pueden someter sus preguntas en el chat que ven al lado del video o por el hashtag GizTechConnect. A ver, ¿cómo las mujeres? Mi pregunta es, ¿cómo las mujeres o está cambiando este panorama de las mujeres empresarias que sean exitosas? Este panorama ha explotado en los últimos cinco años. Tuve la fortuna de entrar a esta industria en ese momento cuando la ola subía. Y para darles una idea, el número de empresas nuevas que empezaron con una mujer como fundadora ha, se ha duplicado del 2013 al 2017. Por lo tanto, estamos viendo un crecimiento exponencial en la actividad de las mujeres, pero también un crecimiento emocionante en estas nuevas empresas dirigidas por mujeres. ¿Qué piensas tú, Gwen? Definitivamente está cambiando. Vemos cambios y de repente vemos algo y decimos, estamos en el 2018 o todavía en 1960, porque algunas cosas aún no cambian, todavía existen prejuicios. Pero esto es tan dinámico. Si uno piensa en los últimos 10 años únicamente, había quizás seis organizaciones aquí en Estados Unidos que apoyaban a las mujeres y veíamos distintos tipos de formas de fomentar. Pero hoy no se podría llenar una presentación porque hay muchísimas organizaciones que están apoyando y ayudándole a las mujeres que están recién descubriendo estas oportunidades. Me encantaría mencionar una cosa más que debería servir de inspiración. Cuando hablamos de este panorama, hay problemas que las mujeres quieren resolver o solucionar que quizás no sean tan interesantes para los hombres. Entonces, un ejemplo que ha sido un éxito reciente es una compañía que se llama N N Vision. Y la gerente ejecutiva es Sarvi Sarna. Ella ideó y generó esta empresa hace cinco años atrás para ayudarle a las mujeres con enfermedades, sobre todo el cáncer de los ovarios. Y cuando iba a hablar a científicos varones o inversionistas, le decían, sí, sí, a ver, pero ¿cuántas mujeres? contraen cáncer de los ovarios. Pero ahora su empresa es un gran éxito. Pueden leer sobre esta empresa. Ha recibido mucha publicidad este último mes. Pero en iniciarse como recién graduada de la Universidad de Berkeley y venderle esta nueva empresa a Boston Scientific por 275 millones de dólares, en solo poco tiempo, es fenomenal. Ahora tiene apenas 31 años y además ha tenido un hijo en todo este tiempo. Así es que es emocionante ver este tipo de casos y mientras más se les publicite, más se va a dar cuenta la gente de que existen oportunidades a las que no se les presta atención. Y deberíamos mirar más a fondo este tipo de empresas. Este es un área muy emocionante. Claro que sí. La información misma es abismante. Menos de un porcentaje de mujeres reciben inversiones de estos inversionistas de capital riesgo. Entonces, tenemos que buscar a estos modelos y a fundadoras exitosas que sean mujeres para que sirvan de modelo y crear una nueva generación de mujeres empresarias. Hay nuevos desarrollos y cosas que están ocurriendo. Y estamos aquí para que esto continúe. Ahora, volvamos a alguna de las preguntas de los participantes en línea. Uno que está en Guatemala pregunta. ¿Qué tipo de retorno no económico han recibido por invertir en mujeres, en, perdón, en empresas lideradas por mujeres? Elisa, me encanta esa pregunta primero, porque siempre enfocamos en los, nos enfocamos en los beneficios económicos y yo pienso que la mejor manera de hacer impacto con los hombres es mostrarle los números, las cifras. Entonces, esta es la razón por la cual hay que invertir en las mujeres. Pero cuando uno habla con un grupo de hombres inversionistas, ellos se comunican en números. Por lo tanto, hablamos de ellos. Pero ¿cuál es el mejor retorno que he recibido yo de invertir en fundadoras mujeres de empresas? El efecto que tiene de dominó para el ecosistema. Podemos ver impacto de lo que estamos haciendo, pero todavía es pequeño, aunque lo vemos rápidamente. Por ejemplo, en la región mía y en mi empresa huemina les damos mucho acceso a las oportunidades para obtener publicidad. Y lo que hemos podido hacer, es crear modelos inspiradores de estas mismas mujeres que han fundado sus empresas. Y no solo se convierten en mentoras, pero como modelo, y ya se sienten más cómodas en con dar discursos y charlas, le han hecho notar a la región que las mujeres sí pueden hacer esto y están alentando a otras mujeres y alentar a personas para que alienten a más mujeres. Y nuestras empresarias femeninas son modelos que emular, aunque no nos den un retorno económico o no. Y entonces se ve una mezcla fenomenal de personas ya con diversidad de edad, religión, orientación sexual y género que quedan representadas en estas empresas. Esto aumenta el éxito que tengan porque genera éxito. Estamos viendo muchos efectos culturales que son otro tipo de retorno que ocurren al invertir en estas mujeres poner nuestros recursos ahí y pu hacer publicidad y poner a esta gente frente a los televisores para que se enteren. Muchas de estas mujeres son madres y, son y fueron madres durante el inicio de sus empresas y pueden aún cumplir con todas sus otras funciones culturales de la mujer en casa y pueden ser triunfadoras en el lugar del trabajo. Eso es estupendo. El grupo que tenemos en la Embajada de Estados Unidos en Djibouti preguntan si el invertir en mujeres está influenciado por factores culturales. A ver, Gwen y después Elisa puede hablar de su experiencia en el Medio Oriente. ¿Podría hacer la pregunta otra vez? ¿Podría repetirla? Básicamente está preguntando si el acceso al capital para las mujeres está influenciado influenciado por factores culturales. Sí, yo diría que definitivamente sí. De cierta manera, el ser mujer ya es una cultura, aparte de otros atributos culturales, es el estilo de vida, su etnicidad, su cultura fuera, o sea, su cultura con todos sus valores, claro que influencia el acceso al capital. Creo que la mejor, el mejor consejo que podría dar yo es, al tratar de encontrar inversionistas, aunque sea solo un inversionista o mentor, que sea lo más parecido a ti, para no sentirte sola. Porque cuando se van definiendo los atributos culturales que nos rodean, esto ayuda mucho, ir de esa persona a otras personas que conozca ese mentor o ese inversionista. Y hablamos de la importancia de la diversidad, pero cuando uno quiere obtener capital, dinero, hay que encontrar un grupo inicial muy parecido a uno para generar una chispa que cree la fogata, por decirlo así. Y dentro del contexto que uno nos rodea al tratar de iniciar una empresa y hacerla crecer, una persona que comprenda plenamente lo que uno quiere y se pueda relacionar a nuestra idea. Por eso es que es tan emocionante para nosotros y por eso somos tan apasionadas de nosotras de tratar de conseguir más mujeres, porque alguien como uno, y generalmente hablamos de género al comienzo, pero, puede ser etnicidad. Cuando uno entra a presentar la idea, el prejuicio inconsciente desaparece. O sea que mi mejor consejo sería buscar a esa persona. Yo les podría contar anécdotas. Una rápidamente, un hombre afroamericano acá en Estados Unidos, no me acuerdo de qué país de origen venía, pero fue a Suecia, después vino acá y no podía obtener dinero. Iba y presentaba y presentaba su idea. Y de repente, una mujer blanca le dijo, mira, chico, déjame contarte cómo lo hice yo. Porque ella se dio cuenta que su discurso era muy bueno, pero ¿por qué no conseguía dinero? Se dio cuenta que era en una conferencia donde ella fue panelista y todos los panelistas eran mujeres. Y el tema era mujeres invirtiendo en mujeres. Entonces, ella dice, ¿por qué? ¿Qué es esto de las mujeres? Yo soy ejecutiva exitosa. Pero después de esa reunión, empezó a conseguir reuniones con inversionistas mujeres. Y su empresa es una de software que ahora está siendo financiada por inversionistas de riesgo que son casi todas mujeres. Esta es una mujer que trabajó en Salesforce, en Oracle, pero no podía romper esa barrera para obtener inversión. Y ella le dijo a este señor afroamericano que él tenía que buscar y tratar de encontrar a personas dentro de la comunidad de inversionistas que se le parecieran a él o si no, iba a desperdiciar otros seis meses haciendo presentaciones que solo le iban a decir, mire, tiene que mejorar su presentación, cuando no era eso, el, no era ese el problema. Sí, no Sí, tienes toda la razón. A ver, Elisa, lo que es interesante de esto también es que cuando hablamos de la cultura en Estados Unidos, es interesante desglosarla geográfica y culturalmente. Mientras que en el Medio Oriente, por ejemplo, hay tantas culturas. Los de Jordania no tienen nada que ver con los de Arabia Saudita como cultura. Y los libaneses son muy distintos a los del Sudán. Hasta el mapa del Medio Oriente es muy diferente dependiendo de con quién habla uno. Pero un elemento que yo he descubierto que subyace a la cultura de la región en su totalidad no tiene nada que ver con demografía. Para nosotros uno de los mayores desafíos culturales que hemos tenido que sobre, al cual hemos tenido que sobreponernos ha sido el hablar del dinero. En esta cultura es vergonzoso preguntar o pedir dinero, porque uno trabaja y está orgulloso de lo que hace y somos una cultura muy generosa. Nos encanta dar fiestas y auspiciar gente. El pedir dinero y vender un producto y pedir algo de dinero o un precio para ese producto tiende a ser muy difícil para la gente de la región. Y si se le agrega. El ser claros en precios y en discusiones de inversiones, eso es algo que no se sienten cómodos nadie, pero menos las mujeres. Porque si usted quiere negociar la evaluación de una empresa, se le va a decir, ah, este es un tacaño y puede llevar la vergüenza hasta su familia. O puede ser alguien que está pidiendo demasiado y se le ve como codicioso. Eso también le pone un freno a los individuos que quieran involucrarse en el tema de inversiones. Y dice, no, mejor yo empiezo lentamente y a ver si alguien me da dinero por aquí, por allá, aunque yo ni siquiera tenga rentabilidad. Pero eso es mejor, hacer juzgados. pero todo este espacio de la inversión y del capital de riesgo le ha dado un golpe a la región, porque ahora estamos hablando de invertir 50 mil dólares a una empresa incipiente. Y el no pasar juicio, a ver, yo voy a ponerle 20 mil dólares. Ah, tú tienes 000, 20 mil dólares que invertir. ¿Quién eres tú? ¿Eres millonario? Y cuando hay gente aquí que se está muriendo de hambre en la región. Por eso es que el tema es tan sensible y el panorama de inversiones es algo que se ve afectado por esta renuencia a hablar y discutir de temas de dinero. Y todo eso afecta a las mujeres también. Ese es un comentario muy interesante, Elisa, porque las sutilezas culturales sobre el dinero varían de país a país, de región a región. Acá en Estados Unidos hay algunas con las cuales lidiar. Pero cuando uno es un inversionista a nivel mundial, es interesante ver cómo se dirigiría el inversor a cada tema en las distintas culturas. Uno de nuestros videntes en el American Corner, en Winok en Navibia, pregunta, ¿cómo definirían el, el emprendimiento social o los empresarios sociales? A ver, Gwen, yo tengo una definición muy amplia de lo que sería. la inversión social. Pero le daré mi idea. Yo tengo una perspectiva muy amplia, porque yo pienso que una empresa puede comenzar y tener el sueño de llegar a ser un Google. Google nunca pensó, quizás, en que iban a tener un impacto social, pero han tenido un impacto enorme en el mundo. Lo mismo con Facebook, aún con todos los problemas que enfrentan en este momento y con la piratería pero han tenido un impacto social enorme. Y una compañía como eBay también ha tenido un impacto social, pero no se les considera como una empresa de impacto social per se. Pero a mí me gusta pensar en términos más amplios porque me gusta pensar en cuáles son las ideas y que puedan tener un impacto social en el mundo. Un inversionista de impacto social buscaría una empresa donde viera un impacto ya articulado para solucionar un problema social. A ver cuáles son los retornos financieros que puedan tener y las expectativas quizás no sean tan altas como tengan otros inversionistas para otro tipo de empresa. Porque a veces estos inversionistas que buscan impacto social, claro, quieren su retorno sobre la inversión, pero no es, o sea, que no es filantropía, pero le agregan una capa más a su lente. Porque aparte del retorno sobre la inversión, quieren ver cuál es el impacto social de esa empresa, a cuánta gente van a emplear qué problema va a solucionar, si es que es una empresa ambiental, cuántos galones de petróleo menos se van a usar, el, de, una que, de una manera que se pueda medir. Y a veces estos inversionistas que buscan impacto social dicen, a ver, ¿qué es lo que quieren lograr y cómo podemos medir el éxito? Porque no se mide únicamente en renta. Pero hay que ver cuáles son esos otros beneficios. Y comparan su inversión en una inversión de impacto social a otra, para ver dónde hay mejor impacto para esa región, para el mundo, y de esa forma establecer prioridades de inversión. Entonces, esa mentalidad del inversor busca más que retorno financiero, quieren retornos medibles de impacto social. Esa fue una buena una descripción general. ¿Cómo apoyar a las mujeres en cuanto a manejar el riesgo cuando se inician? Alguien de Lometogo pregunta. A ver, Elisa, ¿quieres responder? Sí, claro. Bueno, es una pregunta muy amplia, porque el manejo del riesgo de por sí es un tema, una categoría muy amplia. Pero nosotros tratamos de enseñarle a nuestras empresarias el manejo del riesgo en general. Primero es ponerlas en una sala con muchos otros empresarios o empresarias. Y hacemos un sondeo de los negocios para que se sientan cómodas con lo que le están proponiendo a estas personas que están ahí. Después, les damos ejemplos que han ocurrido en el pasado y que son afines a esa región. Empresas del Medio Oriente y esa es una región muy volátil. Cada mercado opera de manera diferente. Hay monarquías, democracias, dictaduras. Algunas tienen muchos recursos naturales, otros no tienen. Es muy diversa la región. Por lo tanto, los riesgos también son diversos y debido a que el éxito de estas empresas en la región depende del crecimiento a través de distintos mercados, podemos entonces obtener de los datos históricos y proporcionarles ejemplos. Por ejemplo, actualmente estos son los costos que ustedes están proyectando, pero ¿qué pasaría si se rebajaran otra vez por 50% los precios del petróleo? Entonces, si está resolviendo un tema que no es algo muy importante en la región, ¿se va a considerar un lujo y está buscando usted a la base de clientes que le conviene o no para buscar sus cambios? ¿O qué pasa si cambia la situación política en el país? ¿O qué pasa si hay una guerra civil? O si se daña la infraestructura y no hay acceso a distintas partes o a los servidores de los correos electrónicos, o no hay electricidad para poder codificar y crear su producto. Todos estos son distintos riesgos y distintos a los que podrían quizás existir en Estados Unidos. Pero lo que podemos hacer, lo que hacemos aquí es, ver qué es lo que ha sido interesante de todos los últimos desarrollos en los últimos cinco años, desde la primavera árabe, por ejemplo, y usar todo eso como ejemplo ahora y a ver cuáles son las ideas que surgen de esto de los empresarios, de los emprendedores, para mitigar ese riesgo. Y son increíbles las respuestas que encontramos. Hay emprendedores que codifican, con ocho cortes de electricidad al día en ciertas regiones. Y además tienen dos trabajos para alimentar a su familia. O sea que hay ciertas cosas impresionantes. Hay una fortaleza para manejar estos riesgos en nuestra región increíble. Esta resiliencia y el rigor que algunas de las fundadoras mujeres le entregan a sus empresas es fenomenal. Uno de nuestros videntes en Monrovia, en Liberia, pregunta, ¿conocen alguna red de inversiones que se específicamente se dedique a mujeres emprendedoras africanas específicamente? Te voy a preguntar a ti primero, Elisa, porque trabajas en la región. El Medio Oriente MENA también incluye a los estados del norte de África. Marruecos. O sea, somos una organización que nos dedicamos a las emprendedoras africanas, pero es una parte selecta del continente africano. Trabajamos con otros socios que se llaman VECES para África, o sea, inversionistas de capital de riesgo. Lo pueden buscar por medio de Google. Y ellos tienen una lista de todos los grupos de inversores ángeles que, invierten en mujeres, o una descripción específica de en qué invierten, con quiénes y por qué. ¿Cuáles son sus estrategias? Gracias, Elisa. Casi se nos acaba el tiempo, así es que una respuesta corta. ¿Hay algo que no hemos mencionado aquí, un consejo que le darían a las mujeres que quieren crear una empresa exitosa? Algo que no hayamos dicho hasta el momento. A ver, comienzo con WEN y después Elisa. Bueno, yo diría que ante nada, aunque uno sabe que uno es mujer y quiere continuar siendo no lo así, se estar orgullosa de ser mujer y tener el cerebro de una mujer y existe gran evidencia científica de que las mujeres tienen una mente, un cerebro mucho más integrado que los hombres, yo podría Hay un libro que se llama el cerebro humano, de female brain en in inglés, el cerebro, perdón, femenino. Pero piensen en eso. Yo me enfocaría en el negocio mismo después de pensar en esto, en el ser mujer, y pensar, estás tú solucionando un problema real, aunque tengas un pequeño mercado, ¿qué porcentaje de los compradores, serían tus clientes y piensa en qué tan rápidamente puedes llevar a tener un flujo de caja pos positivo para cubrir tus necesidades mínimas, básicas. Porque si haces eso y estás resolviendo un problema real, puedes evitar el fracasar y de ahí ver qué tanto y qué tan rápidamente puedes crecer. O sea, el saber que vas a tener algo para continuar avanzando y creciendo. Ese sería mi consejo. Empieza con la confianza y el orgullo y saber que tienes ventajas biológicas, aparte de ser madre, esposa y todas las cosas que pudieras ser. Estupendo. Muchas gracias, Gwen. Bueno, parece que se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes dos por unirse al programa. Y un agradecimiento especial a todos los videntes de hoy, sobre todo a los que auspiciaron estos grupos en el mundo, por movilizar a sus comunidades emprendedoras. La Benjamin Franklin Chihuahua, México, Alianza Cultural en Montevideo, Uruguay, la Embajada, en Guatemala, el centro hay en Guatemala, se ve en Caracas, Venezuela, la embajada estadounidense en Caracas, Venezuela, la embajada estadounidense en Honduras, en Lima, Perú, en San José, Costa Rica, el centro americano en Moscú, Rusia en Kosovo y el American Corner en Melora, en Albania. Y la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, Israel, en Windhoek, en Namibia, en Lome, Togo, el Centroamericano en Kigali, Ruanda, la Embajada de Estados Unidos en Djibouti, en Monrovia, Liberia. También hay un grupo en Benín y un espacio en Tunisia. Por favor, continúen enviando preguntas por el chat o por Twitter con el hashtag GistecConnect porque los panelistas se van a quedar unos minutos más para responder a todas las preguntas. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. Hasta luego.